Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Alemán, eh, tengo 22 años, vivo en San Salvador y soy estudiante de Ingeniería Agroecológica en la Universidad Luterana Salvadoreña. Eh, formo parte de un movimiento eh, de juventudes que se llama Red Activista Salvador, que es parte del movimiento social salvadoreño y a su vez la Red Activista Salvador eh, tiene como banderas de lucha la lucha por, por el agua, por nuestro derecho humano al agua, la lucha contra la minería metálica en El Salvador y la lucha por la soberanía alimentaria en El Salvador también. Además de enfocarnos en la... En la exclusión social hacia las juventudes en contra de la, que la exclusión social hacia las juventudes. Me he enterado del curso de formación política que ofrece FUNDE y tomé a consideración aplicar por medio de este vídeo al, al curso de formación política y bueno, mi principal motivación es porque el curso eh, se enfocará sobre participación juvenil ciudadana y bueno, espero que y, también reconozco que el curso ofrece las herramientas adecuadas para que las juventudes también vayan tomando mayor participación, sobre todo activa en las decisiones que se toman a nivel de país. Es muy importante y es muy necesario que las juventudes salvadoreñas eh, tomemos en cuenta las opiniones que también tienen otros actores y otras actrices en torno a las decisiones políticas, pero que sobre todo las juventudes mismas también participemos de esas decisiones, que el país que queremos se construya juntos y juntas. ¿no? Entonces esa es mi principal motivación para participar, el hecho de tratar, de incidir de manera más asertiva y sobre todo concreta en la realidad nacional. Este es mi video y espero que pueda ser tomado a consideración. Gracias.